En una tienda el precio de un artículo fue subido en un 10% y luego reducido en un 10%, ahora cuánto cuesta.